Hola, soy el doctor Rubén Torres, presidente de la Sociedad Chilena de Nefrología. Es para mí un gusto invitarlos a participar este año en el 37º Congreso Chileno de Nefrología, Hipertensión y Trasplante Renal que se desarrollará de una manera completamente online desde el día 2 al 6 de noviembre. Contamos con un programa muy potente con grandes invitados internacionales y nacionales que sabemos harán un congreso de gran relevancia para nuestro país. Así que están cordialmente invitados a participar, ingresar a nuestra página web, revisar el programa e inscribirse y acompañarnos en nuestro congreso.